Ahora nos encontramos acá con las habas miren chicos, eh, amigos de Youtube, desde cualquier parte del mundo que nos ve. las abas, eh, las habas. acá por ejemplo las abas, eh, lo juntamos así digamos por arrobas y se venden, en estos momentos está, estaba la semana pasada 8 soles arroba, acá en la Sierra, pero ya llegando acá, Marca, Chiclayo, Lima, eh, lo venden más caro debe ser, por acá está 8 soles, pero ahorita ya está comprando 10 soles la roba. 10 soles la roba de esta hermosa planta, miren, del o como lo conocen en otros lugares, pero acá se conoce como aba. Eh, y por acá tenemos el maíz, miren. Está por acá mucho mucho. Eh, ahí está. Y ahora vamos a mirar lo que es, vamos a, ir a mirar un poco más cerca lo que son las, las cebadas. estamos con la cebada, esta es la cebada, no sé si logran verlo ustedes, ahí está su raspa, oh, la raspa, esto si tú te la pones por tu pantalón, sube sube sube, viene como un ratón, esa es la cebada, y toda esa parte es la que se siembra, miren. ahí, si logran verlo, todo ese cebado, que se ve un poco más a la cebada y por este lado tenemos un poco de grava para los animales. Pero ahí está lo que es la, el maíz las habas. Vamos a, ir a mostrarles otra parte más de lo que es el maíz más allá. está un poco pequeño el maíz, vamos a, ir más allá, vamos a mostrarles. En esta ocasión nos encontramos por acá por el maíz. ¿Miren? todo toda esa de lo que es el maíz. Estamos en medio de una, de una hermosa vista. El maíz las habas y como lo llama acá también. Ya un poco maduren ¿no? ¿No ¿No los maíz para los amortajados no sé si como lo conocen con ustedes amortajados lo llaman a las sumas lo que el maíz se muele y le, luego sumas eso vienen las habas por ahí estamos camino a ahorita mostrar las es por acá en que nos trasladamos bueno al menos yo yo vengo de la provincia de Cajabamba a algo de 7-8 horas más o menos. Lo que es en combio mi con lo no Bueno, lo que es en. Lo que les voy a mostrar ahorita. Eso sí debe estar, no sé, unas 12 horas o algo más, quizás. Que no avance mucho en correr Y pues bueno, les voy a mostrar una partecita por acá, lo que siempre también. Miren, eso es lo que es la flor azul. Esto. De machuchos viejos, de cabajos, locas, de, de locos. Por acá tenemos los chicayos. Eh, y pues por ahí está el maíz, las habas. esta parte es lo que nosotros contamos. Es muy genial, la verdad. Si sí, es un poco de frío, que tenemos la marca en tiempo de invierno, sobre todo. No, no, hace mucho frío para mí. arriba en eso de aquí eso, al menos yo me he trasladado me he trasladado hasta abajo hasta donde está el sol no sé si logran alcanzarlo verlo vamos a acercarlo la cámara un poco ah, no se ve mucho bueno eh, hasta ahí me he trasladado a veces a traer medicina eh, me he trasladado a traer cualquier cosa que hace falta a veces eh, les voy a mostrar también ahorita lo que, lo que estoy emprendiendo acá un proyecto lo que son de la crianza de pollos. Esto en unos segunditos yo les voy a mostrar. Estoy caminando por acá. Estoy caminando. Pues un segundo lo voy a mostrar. Por la parte de allá. Por la parte de allá. Dicen, por lo menos, los pobladores del caserío. Dicen ¿sí que en esa parte, en la parte de allá. Es en, que se encuentra oro, oro vivo pero por tanto bien, no vamos a bueno, ya saldrá más videos más adelante pero lo que sí yo sospecho también que sí hay porque está muy no sé, no hace agua sale agua y pues sí parece haber como dicen los voladores pero hay que comprobar más adelante a ver, vamos a ver o oh, algunas ustedes que nos brinden la verdad no sabemos nada de eso. No se trata de... de no sé. Bueno, vamos a cruzar ahorita por el maíz. Nos tenemos que cruzar por el maíz. No sé, el maíz está más alto que yo. Y yo, 1,70 metro setenta no maíz más está Hay el maíz que... Por parte, bueno, por partes. Todo. la granja está por allá. No es granja, es, es un proyecto que la mina, no ahora alcanzarlo. Ah, ahí está. Sí. Vamos a llegar tengo eh, unos segundos para mostrarles y eh, con cuántos pollos empezar. Muchas personas se han preguntado ¿con ¿Cuántos pollos empezar? Es muy buena pregunta. Eh, bueno, eh, en mi opinión esto yo creo que con 50 100 pollos es para empezar pero dependiendo del presupuesto que es O que tú tengas ¿no? puedes iniciar con más no pero puedes arriesgar mucho también por el motivo que digamos nada se te puede morir y eso yes. la idea es que empezar empezar pero empezar con 500 pollos ya sea de ¿no? verdad o ¿no? como ustedes lo quieren llamar pero la idea es empezar y empezar y ponerle que mar en mi caso he empezado con, con 100 pero a pasar de dos semanas y hemos, y hemos comprado 50 cols más que tenemos 50 cols más o sea, pero también hay que saberles Dormitorios, esos comederos y mantener espacio, ¿sabes? Tener espacio. Si pues, tienes espacio, pues esperas. Es un buen negocio. Yo he visto muchas personas que se les va a encontrar bien. ¿Por qué no nosotros? También podemos. Si tenemos espacio, mucho mejor. Tiene que hay espacio cantidad. O sea, para que este espacio o sea, le salga algo, ¿no? sacarle provecho para que está tal vez un poco ese maíz pero de todas maneras ya un saco de maíz que tiene 4 arrugas 48 kilos que puede durar hasta 3 semanas o mínimo porque puede durar 3 semanas es muy recomendable dar su crecimiento su engorde y más crecimiento porque son pequeños ya pero les voy a enseñar ahorita los pollos para que ustedes vean nosotros dijimos más pequeños, pero ahorita están un poco más grandes. Pues les voy a mostrar en un segundito. De hecho ya llegamos. Ahí estamos. Vamos a abrir la puerta. Bueno, ahí tenemos los polios. Ahí está esta es la ponedora las amarillas y este no es ponedora no un pollo <ríe> son así de juguetones de traviesa pero bueno, vamos a traerlo Ay, no, quiero ver. no y ellos son son 150 lugares vean si les pongo la cámara vamos a mover más a Es su cama. Eh. Ahí está su cama. Es su cama, es noche, Ahí pasa la noche. Son tres, dos, sigue en la. Es su cama. Ahí duerme. Ahí a caminar. Dicen que el que cuando abren sus alas y eso se va, Y ¿eh? Yo bueno, ¿sí que es más rápido que sí, ya eh? les creen La verdad, déjenlo en los comentarios es, Me gustaría saber esa parte mm. Si me quieren o sea, la verdad Y bueno pues, Creo que este tal video si quieren más información Como que les doy, que les damos en su agua eh, qué le damos cuando su pollo ronca Cuando están así Déjenme en los comentarios para así hacer un siguiente video. Bueno sí, chicos, esto creo que fue todo, hasta la próxima, nos vemos, chao, mi nombre es Winston Romero, hasta la próxima, cuídense.